De nuevo, queridos hermanos oyentes, de Radio Renacer Internacional y la Escuela de Santidad, Cristo Rostro de Luz. En, hermanos, entremos al canal de YouTube y recibamos la bendición de ustedes, su hermana Patricia Russo, meditando el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo del 9 al 15. Y dice así. Jesús resucitado, al amanecer del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado siete demonios. Ella fue a anunciarlo a sus compañeros que estaban de duelo y llorando. Y estos al oírle decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después se apareció en figura de otro a dos de ellos, que iban caminando al campo. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero no le creyeron. Por último, se apareció Jesús a los once, cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que les habían visto resucitado. Y les dijo, «Id al mundo entero, y proclamad el Evangelio a toda la creación». Bendito y alabado sea el Señor. Y escuchamos la reflexión. Hermanos, vemos en este evangelio que el domingo muy temprano dice, después que el Señor resucitó, se le apareció a María Magdalena, a quien había expulsado siete demonios. Hermanos, vemos aquí que Jesús, el Señor, no la marginó, todo su pasado había quedado borrado ya ella era otra persona había nacido de nuevo el señor la escogió para que lo viera en aquel tiempo la mujer no tenía derechos solo deberes y obligaciones y jesús la escogió para que ella llevara la buena nueva o la buena noticia a los demás discípulos o sea a sus amigos o discípulos de jesús y nos dice el Evangelio que los discípulos estaban tristes y orando por la muerte de su Mesías, de su Señor. Si recordamos, como dijo el Señor a María Magdalena, que llevara la buena nueva o noticia que la había resucitado. Mas ella contó a los discípulos y no le creyeron. No es fácil predicar en su tierra, en su grupo, en su familia. Y como dice Hechos 2, 42, 47, Bienaventurados los que creen sin haber visto. Hermanos, y dice el versículo 12, que el Señor se les apareció a dos discípulos más, y estos fueron, y les avisaron a los demás, pero tampoco le creyeron. Aquí nos damos cuenta, Santo eres Dios, y podemos decir que bienaventurados los que, haber visto, los que sin haber visto han creído. Qué pena, hermanos. Dos veces Jesús se aparece y no les creyeron. Como dice Hechos 2.42.47. Santo eres Dios. Hermanos, Jesús se apareció y todavía no creen. Estaría enojado el Señor por la incredulidad de sus discípulos. Sabemos, hermanos, que muchas personas no vieron, pero creyeron y se hicieron discípulos de Jesús y hasta entregaron su vida por su Señor, como nos dice Romanos. Y dice la Biblia, a los suyos vino y no le creyeron, los suyos no le creyeron o no lo recibieron. Pero todos los que lo recibieron les dio el derecho y el poder de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que han creído, bendito y alabado sea tu nombre. A los que creyeron en su nombre, santo eres Dios. Te alabamos, papito santo. Y en el versículo 14 nos dice, Luego Jesús se le aparece a los once discípulos, mientras ellos comían, y Jesús les reprendió por su falta de confianza y por su terquedad. Ellos no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Santo eres Dios. Por eso el Señor dice que fueran a todos los países del mundo, oír por el mundo entero y anunciar el Evangelio o las Buenas Nuevas. Santo eres Dios. Te alabamos señor amado santo y en el libro de los salmos de los apóstoles de los hechos de los apóstoles 4 3, 21 dice que pedro y juan predicaban a jesús y en su nombre hacían milagros pero los jefes del pueblo los ancianos y los escribas les prohibieron predicar y enseñar en el nombre de jesús por eso Pedro y Juan siguieron predicando y sanando. Bendito sea Dios. Pidámosle, hermanos, al Señor Jesús que también nosotros prediquemos a pesar de cualquier prueba al Señor. Tenemos que predicar a tiempo y a destiempo, en problemas o sin problemas, enfermos o sanos. Y en el Salmo de hoy, el número 10, 117, dice, da gracias al Señor porque bueno, porque es eterna su misericordia. El Señor es mi fuerza y mi energía. Él es mi salvación. Escuchad, hoy canto de victoria en las tiendas de los justos. Si sí, hermanos, démosle gracias al Señor que estamos vivos. A pesar de todo lo que ha pasado, a pesar de esta pandemia que llegó, a pesar de los problemas, el Señor nos ha dado su misericordia. Estamos vivos, tenemos una oportunidad de arrepentirnos, bendito y alabado sea el Señor, de lavar nuestras vestiduras, porque Jesús no quiere que nadie se pierda. Él es misericordioso. Por eso Él vino. Y murió por nosotros, por cada uno de nosotros, por ti y por mí. Y nos, alabó, nos abrió el cielo que estaba cerrado por culpa del pecado. Y si confiamos en el Señor, podemos cambiar, podemos lavar nuestra vestidura. Bendito y alabado sea el Señor santo eres dios te damos gracias señor amado santo anticipadamente por todo lo que haces por todo lo que vas a hacer y por todo lo que ya hiciste señor amado santo porque tú sabes que lo que necesitamos y antes que te lo digamos tú sabes si tenemos fe aunque sea pequeña o grande y nos concedes nuestro milagro bendito y alabado sea tu nombre Gracias, Señor, por tu mensaje. Bendito y alabado sea, Señor, amado, santo, poderoso. Bendito sea Dios. Y así como tú perdonaste antes de morir, que dijiste, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nosotros también queremos perdonar a los que nos han ofendido. Queremos quitarnos la carga, Señor, amado, santo, poderoso. Queremos trabajar sin pena, sin enojos. Queremos... Ayudar a los demás y cerrar nuestras heridas. Queremos que nos llene de paciencia, Señor amado santo poderoso. Perdónanos, bendito y alabado sea. Te hemos hecho sufrir, papito santo poderoso. Alabanza a ti, Señor. Levanto mis manos, papito santo, y reclamo tus promesas. Quiero orar por los demás, bendito y alabado sea. Santo, santo, santo. Glorificado y bendecido sea, Señor Amado Santo de la Gloria. Padre Amado Santo poderoso. Levanto mis manos, Señor. Y dentro a los hospitales y a los hogares, a los hogares, Señor Amado Santo. Y en mi espíritu, Papito Santo poderoso. Quiero orar por los enfermos, Señor. No importa que hayan tenido una noticia, Señor, que su enfermedad es terminal, Señor. Tú dices la última palabra, Padre amado, santo poderoso. Y si tú quieres, Padre amado, santo poderoso, tú puedes decir quiero y quedan sanados, bendito y alabado sea. Santo eres Dios, te bendigo, Señor. Te glorifico, papito santo poderoso. Te doy gracias, Señor, porque nadie es como tú, Señor. Solo tú tienes palabra de vida eterna, Padre amado, santo poderoso. Te presento a los jóvenes, bendito y alabado sea. Y te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que lo bendiga, Señor, que lo llene, Señor, que lo sane, bendito y alabado sea. Padre amado, santo poderoso, en este momento, Señor amado, santo de la gloria, yo te presento a Sofía, Señor amado de la gloria. Bendito sea Dios. Te presento a James, Señor amado, poderoso santo. A Eric, bendito y alabado sea. A Daniel, Señor amado, poderoso, santo. A Diego, Señor amado de la gloria. Bendito sea Dios. A Sasha, Señor amado, poderoso de la gloria. A Joel, a Joel, bendito y alabanza a ti, Señor. Santo eres, Dios. Te alabamos, Señor. A yo, a papito santo, poderoso. A Kenny, bendito y alabado sea. Nadie es como tú, papito santo, poderoso de la gloria. Te presento a Juan, Señor amado, poderoso. A León, Señor amado de la gloria, bendito sea Dios. A Mercedes, Señor amado poderoso. A Guadalupe, bendito y alabanza a ti, Señor. A Gladys, Señor amado poderoso, bendito sea Dios. Santo eres Dios. A Marta, Señor amado poderoso, bendito sea Jesús amado. A Jeremiah, a Thomas, Señor. A Emanuel, a Dori, bendito y alabado sea. A Hilda, Señor amado poderoso, santo. Bendito sea Dios a Wendy, señora a Lucía, Santo eres Dios, a Valerie, Señor amado, Santo, a Ángela, Señor, bendito sea, Señor amado, Santo, poderoso, a Mercedes, bendito sea, a María Teresa, a Manza, a novaza a Manuel, Señor amado de la Gloria, a Carlos, bendito sea Dios, a Lian, Señor amado, poderoso, Santo, a Analia, Señor, Santo eres Dios a José, bendito y alabado sea, a María, Señor amado poderoso, a tanto, Señor amado santo, a la familia de Felipe, a la familia de Doris, Señor amado poderoso, a tu iglesia, Señor, bendito sea Dios, a todas las peticiones de todos los grupos, Señor amado santo, a todos los que están escritos en estas páginas, Señor, aunque no te los comencione, Señor, tú los conoces con nombre y apellido, Señor amado santo poderoso, y me uno a su milagro intercedo por ello bendito y alabado sea te presento a los que escuchan este audio padre amado santo poderoso te presento a las mujeres que quieren ser madres, bendito y alabado sea mira elvira señor amado poderoso santo te amo señor te presento alta gracia bendito y alabanza a ti señor nadie es como tú padre amado santo poderoso a germania santo eres dios a mis hermanos en la fe por su casa, bendito y alabanza a ti, Señor. Al hermano Julio, Padre amado, santo poderoso. A Esperanza y su familia, bendito sea Dios. Nadie es como tú, Padre amado, santo. Quiero interceder, Padre amado, santo, por los países que están en problemas, Señor. Que les falta paz, Señor amado, santo que están en guerra, que sufren persecución. Padre amado, santo poderoso, bendito sea Dios. Te presento a Ucrania, Señor. Pelea tú su batalla, Padre amado santo poderoso. Te presento a Rusia, bendito y alabanza a ti, Señor. Y ten esta guerra, Padre amado santo poderoso. Tú eres el príncipe de la paz y nada es imposible para ti, Señor amado santo. Te presento a toda Europa, Señor. A toda Latinoamérica, Padre amado santo poderoso. A Israel, tu pueblo, bendícelo, Señor amado, poderoso, santo. Nadie es como tú, papito santo, poderoso. Mi alma te alaba, mi alma te bendice, mi alma te glorifica, Señor. Te presento cada día de la semana, papito santo, poderoso. Ahí donde se reúnen en tu nombre, Señor amado santo, mándeles tu presencia, bendito y alabado sea Dios. Oh, Señor, que yo pueda decir, Señor, que oro ni plata no tengo, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús. Levántate y anda, sí, señor, haz milagros de los que solo tú sabes hacer, señor. Danes la mano, baja si llamando, no vas ahí. Oh papito santo, da la mano, señor amado santo poderoso y diles levántate y anda, papito santo. Te presento a todos los que padecen. Cáncer y están sufriendo las consecuencias de la quimioterapia, Señor. A todos, Señor amado Santo, con problemas de la sangre, Señor, con lupus, Señor, con sida, Señor, con tuberculosis, con diabetes, con la presión alta y baja, Papito Santo Poderoso. Toca cada cuerpo, cada parte, Señor, de la cabeza a los pies, Papito Santo Poderoso. Tú moriste por cada uno de nosotros y por tus llagas hemos sido sanados, Señor reclamamos nuestra salvación bendito y alabanza a ti señor te presento a los niños señor protégelos señor especialmente a aquellos que están en en problemas señor aquellos que son explotados señor aquellos que están con peligro de ser abortados bendito sea dios mándalas el ángel del señor a cada uno de ellos padre amado santo poderoso esa muchacha que está perdida devuélvela a su casa papito santo poderoso Bendito sea Dios, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, Señor amado Santo Poderoso. Mira los hogares, Señor amado Santo, a los cristocéntricos, Papito Santo Poderoso. Mira todas las peticiones de Radio Renacer Internacional, los de la Escuela de Santidad, los de los predicadores y músicos, los de la Unidos en Cristo, los seguidores de Jesús, los testigos del Señor los unidos en Cristo, todos, todos, todos los grupos, Señor, aunque no alcance a mencionarlos, tú los conoces, papito santo, bendito sea Dios, me uno a su milagro, papito santo poderoso, me presento a ti, Señor, con mis necesidades, y también te pido, Señor amado santo, a ti que me des la mano y me levantes en victoria, Señor amado santo, que podamos decir que de victoria en victoria hasta la victoria definitiva, te presento, Señor amado santo de la gloria, a Marisela, Señor amado santo, y a toda su familia, a María Teresa, a Noelia, a Mercedes, a todos, Señor amado santo, bendito sea Dios, a Wendy, Padre amado santo, poderoso, a Cristina, Señor amado santo de la gloria, a todos, Señor, sin excepción, papito santo, aunque no te haya dicho los nombres, bendito y alabado sea Bendito sea Dios, mi alma te alaba, te bendice, te glorifica. Bendiciones para todos, Señor, a mi familia, a mis hermanos en la fe. Y mi alma te dice amén, amén y amén. Gracias, Señor.